Hola a todos y a todas. Una vez más, bienvenidos a las entrevistas de la Oficina de Información Juvenil. En tu casa o en la mía, hoy tendremos a Alia Cámara, un pintor contemporáneo. ¡Bienvenido, Alia! Hola a todos. Mi nombre es Alias. Eh, yo soy de Guinea, Conakry. Llevo aquí en España en 2019. Hace un año, dos meses o tres meses. Bueno, Alia, pues cuéntanos, ¿tienes proyectos? ¿Qué te gustaría hacer por Madrid? Colaborar con todos para trabajar juntos, hacer exposiciones. Y Alia, ¿te gusta Madrid? ¿Habías escuchado alguna vez algo de Madrid antes de que vinieras aquí a España? ¿Tenías alguna noción de, de España o de Madrid concretamente? Cuéntanos, cuéntanos. Vivo aquí en Madrid... Me gusta España porque España es un país muy artístico, muy turístico y muy interesante en cultura. ¿Y hey, tú qué, qué has estudiado? ¿Qué has estudiado allí en Guinea Conakry? Cultura? Si, me, si yo me recuerdo, cuando iba en el Instituto de Arte, estudiaba en el Instituto de Arte de Guinea, los profesores nos explicaban van al de algún museo, como el Museo de Picasso, que está en Málaga, Centro de Arte de Reina Sofía, como Museo Nacional de, del Prado. ¿No? Todos, eh, yo puedo decir que son muy interesantes. Son... Alia, ¿podrías mostrarnos alguna de tus piezas artísticas y explicarnos un poquillo qué significa? ¿Te parece? Yo tengo algunas cosas aquí que he hecho. Os voy a enseñar y explicar un poco que, lo que he hecho y lo que quiere decir. Y de grandes ojos, grandes ojos, grandes ojos, qué quiere decir. La persona que ha visto una cosa en sus ojos pro, propios, ojos quiere decir quiere decir aquí en este cuatro grandes ojos. Y Gran Boli quiere decir, como ha apuntado lo que ha visto, no es una mentira. Quiere decir, este boli se llama Gran Boli. Estos son libros, son libros de historia. Historia, porque hay muchos libros que explican historia de cosas de antigua. Estas cosas están escritas para personas que han visto este evento Este cuadro La mujer valiente Una mujer uh, muy valiente muy famoso, que tiene muy ánimo, eh, está en caballo. Estos que veis son polvo de, de tierra. Está en guerra, como eh, están listas para defender su país. La, la vida de África, y de aquí no son lo mismo para vender la gente, el movimiento, no son lo mismo. Es porque he este cuadro para recordar un poco. Eh, son vendedores que están en la calle para vender arroz, maíz. Tenemos también este cuadro que estoy pintando, no, no está terminado. Y este cuadro también. Y este cuadro también no está terminado, estoy pintando. Eh... Muchísimas gracias, Muchísimas. ha sido un placer poder entrevistarte, conocer tus obras y conocerte un poquito más. Muchísimas gracias, nos vemos prontito en la próxima entrevista. Desde el Departamento de Juventud y las Oficinas de Información Juvenil os queremos animar a que nos sigáis en nuestras redes. Muchísimas gracias a todos eh, que van a ver este, este vídeo me alegro mucho, y estoy aprendiendo español, castellano eh, y mejorar también.